Volvemos un poco a los temas un poco, eh, digamos, más estrictamente económicos y ligados a los países. Entonces, primera cosa, vamos a analizar a qué punto está la economía eh, americana, eh, cómo está andando. Eh, tú hablabas de un aumento, por ejemplo, del coste salarial. Eh, la Fed eh, ha hablado de la posibilidad, eh, en términos no inmediatos, pero de un uh, aumento de la, de la, de la, del tipo, ¿eh? que podría aumentar algo en el tipo de, de, de interés, y esto claramente puede tener un rebote en la economía, pero también un rebote en la bolsa. Sí. Eh, y luego eh, sería interesante también ver cómo Estados Unidos está cambiando la política internacional en el sentido, con, bajo, bajo el punto de vista comercial en particular, por ejemplo, eh, ya se han quitado los, arancel, los aranceles con Europa, ¿no? Esto es ya una, un hecho, eh, mientras con China parece que la política internacional no va a cambiar, ¿no? Eh, China es un competidor eh, del cual Estados Unidos está muy preocupado y que por lo tanto, además, existe otro problema que luego eh, me interesaría tu opinión, que es el... el um, el, eh, la, la situación de Taiwán, que eh, eh, es un tema bastante caliente eh, entre Estados Unidos y China. Y entonces, eh, entender un poco Estados Unidos, bajo el punto de vista económico y eh, bajo el punto de vista de la, eh, siempre eh, comercial, económico, eh, a nivel internacional, si ha cambiado algo, en lo que ha cambiado si sí, eh, se podrá notar mm, de una manera importante en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos? Bueno, sobre la coyuntura económica de Estados Unidos, yo creo que después de pasar un tercer trimestre que ha sido más negativo de lo que se esperaba, porque es cierto que la expansión de la variante de delta, Delta ¿no? en un país donde todavía no han conseguido esas ratios de de población ¿no? eh, totalmente eh, vacunada, se ha quedado por debajo eh, respecto a Europa no pues eh, esa variante Delta ha tenido una, un impacto negativo en un periodo estival, ¿no? con una ralentización de la creación de empleo y cierta cautela también en cuanto a, al consumo ¿no? pero eh, a, a priori los datos que conocimos el otro día el viernes ¿no? sobre el empleo pues lo que muestran es que se acelera el empleo yo creo que está jugando también a favor esa normalización del día a día ¿no? con la reapertura de los colegios con una educación presencial que ayuda también a que los padres vuelvan otra vez al mercado laboral junto al hecho de que también han caído o ya no están en vigor esas ayudas a los desempleados que se pusieron en marcha a raíz de, del COVID. ¿no? Con lo cual sí que vamos a un escenario de dinamismo de, del empleo Podríamos ver en los próximos meses que se mantiene esa tasa de crecimiento de en torno a 400.000 empleos a, al mes y un escenario en el que se podría conseguir recuperar los niveles de empleo previos al COVID de cara a, a finales del primer semestre de 2022, que como sabes es uno de los objetivos que, que también persigue la, la FED, ¿no? Pero es cierto que eh, la falta de mano de obra en esta primera fase de la recuperación económica de Estados Unidos, que ya prácticamente ha recuperado sus niveles de producción previos al, al coronavirus, pues eh, sí que ha provocado esos repuntes de, de, de salariales. ¿no? Pero es curioso que cuando vemos en términos reales lo que estamos viendo es que esa subida salarial que se está produciendo en Estados Unidos eh, y en un contexto de elevada inflación ha traído consigo una erosión de la renta eh, en términos reales, con lo cual eso puede a medio plazo erosionar el dinamismo de la demanda interna. ¿no? Con lo cual vamos a un escenario de recuperación económica, pero es verdad que con un crecimiento eh, no tan elevado como el que se proyectaba a comienzos del año, que estamos hablando de un crecimiento que iba a estar en torno al 7 y se podría quedar al final de este año en torno a un 5,6%, 5,7, y tendería a converger con el que se va a producir en el conjunto de la eurozona. ¿no? Eh, pero desde el punto de vista de lo que tú me comentabas, de la política exterior y comercial de Estados Unidos, yo creo que no va a haber cambios. Yo creo que, como tú has señalado muy bien, eh, Estados Unidos tiene claramente eh, un factor que es que hay que controlar este... Poder económico creciente de, de China y además yo creo que se ha producido como un cambio desde el punto de vista sociológico y es que la crisis del COVID-19 lo que ha hecho también es que a nivel global y, y también eh, principalmente en Estados Unidos la imagen de China se haya deteriorado mucho y que tengamos como más claro ¿no? Eh, o pongamos en la balanza pues factores que antes a lo mejor no teníamos en cuenta como era pues el papel de China desde el punto de vista medioambiental o de los derechos humanos o desde el punto de vista de la, de la privacidad eh, y todo esto empieza a ser elementos que el consumidor y el votante le está empezando a dar más valor a raíz, yo creo, sobre todo del eh, el coronavirus. Con lo cual yo creo que Estados Unidos va a seguir esa política tejiendo esos puentes, no solamente con Europa, sino con países muy importantes de la región Asia-Pacífico, en un momento dado les pueden eh, ser un aliado eh, claro en caso de que eh, se produzca, pues, una invasión o, o, o esas tensiones repunten en torno a Taiwán y ahí yo creo que está el papel de Japón, está el papel de Australia, pero está el papel de una potencia también importante desde el punto de vista de tamaño de país y desde el punto de vista de, de elementos de militares y de energía nuclear como es el caso de la India, ¿no? que también es un un claro, eh, eh, por así decirlo, socio comercial y, y, y geoestratégico de, de Estados Unidos. ¿no? Con lo cual yo no veo cambios en la política comercial y al, contra al contrario, creo que se va a producir una aceleración de la política exterior y militar y económica de Estados Unidos para ver cómo se pueden frenar esos riesgos que existen en torno a… China, que son más allá de lo económico, que son eh, eh, de innovaciones, ¿no? Veíamos estos misiles, ¿no? eh, Que se han lanzado sin dejar señales o estos ordenadores cuánticos, ¿no? Que son capaces de capturar la información y, y, y eso al final pues son riesgos evidentemente que, que, que Estados Unidos quiere o, o tiene que eh, frenar, ¿no? Claro, sí, decimos que China ya no es solo un país que produce una gran cantidad de productos eh, y a bajo coste, eh, y a bajo coste de venta, no solo coste laboral, es un país que está compitiendo a nivel tecnológico, ya está en el hiperespacio y ya está pensando a dominar el mundo a través de otras, eh, otros sistemas, ¿no? Y, y, y además con eh, tipología de guerras que quizás no son lo que conocemos. ¿no? Entonces, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, eh, eh, es una cosa que se tiene que, que, que considerar.